Drogada para hacer ofrenda de placer. Así es la terrible vida de las 20 concubinas del harén del rey de Tailandia. Nosotros mostramos un titular eh, la semana pasada con respecto a este. Yo decía que el de cogerlo con una correa, eh, con, con puntillas, y darle una pela a este eh, sinvergüenza. Seguimos. Seguimos con y dice, pues Johnson es ingresado por coronavirus, ha recibido oxígeno esta noche, dice Boris Johnson, hospitalizado. El primer ministro Boris Johnson ha pasado la noche hospitalizado a causa del coronavirus. De acuerdo con el diario eh, Time, el primer ministro fue conducido el domingo a las 8 de la noche al hospital de Shantoma a pocos metros donde él recibe este virus pues continúa impactando ¿verdad? en todo el mundo y yo decía al principio que no tiene ni bandería política, no tiene condición social aquí está el mundo de rodilla ante Dios, ante esto que meses atrás pudo haber parecido algo sencillo pues algo sencillo todavía no se le ha encontrado la solución de cómo resolver. Reino Unido cancela la compra de miles de test de anticuerpos porque no funciona. Oigan bien, cancela la compra de estos medicamentos porque esto no funciona. La inversión que se vaya a hacer, hay que tener mucho cuidado. Seguimos, Misterio Eduardo. Sanidad dice que la tasa de crecimiento de la pandemia está disminuyendo en prácticamente todas las comunidades. Esto es una, dentro de toda esta situación, una noticia alentadora. La bolsa española sube del 3,18% al mediodía y se acerca a a 6.800 Punto. Dice la bolsa española: subía al mediodía de 3,18% eh, y se acercaba a 800 puntos, animada por el repunte de los mercados europeos y de los grandes valores ante la desaceleración del número de nuevos enfermos por el coronavirus en el mundo, según datos brasileños, eh, según datos bursátiles y expertos consultado, La disminución. Eh, ahí lo dice: producto de la, de la desaceleración del número de nuevos enfermos, produce este significativo mejoría en las bolsas eh, españolas. Nueva York, epicentro de la pandemia, ya ha registrado 4.159 muertes y 122.031 contagios, mientras las autoridades han advertido que esta semana el país vivirá un momento como el de Pearl Harbor, como el de 9, del 11 de septiembre. Oiga la cantidad de muertos que se han producido, que ha producido el virus en la ciudad de Nueva York, 4.159. Y se espera que en esta semana sea eh, se registre ¿verdad? Eh, una situación mayor a la que ha estado viviendo en estos momentos. Trump, sobre la vuelta del deporte en Estados Unidos, nuestra nación no está diseñada para ello. Dice el presidente de Estados Unidos, se reunió con los comisionados de las principales ligas y señaló que la competición va a volver lo antes posible. Ojalá, señor presidente Trump, que ese optimismo que usted expresa en sus palabras, pues pueda realmente eh, materializarse, que todo pueda volver a la realidad que se vuelva a rehacer el mundo en su totalidad, porque ahora está vuelto, bueno, lo que todos saben. Seguimos. Venezuela ordena la detención de tres españoles del entorno de Juan Guaidó. La situación de Venezuela está entre, eh, entrenando en un periodo crítico y no es debido al coronavirus. Las autoridades sanitarias están logrando controlar en cierta manera la expansión del virus, pero los problemas se multiplican tras la amenaza de intervención de Estados Unidos en el país latinoamericano. Ahora las autoridades policiales venezolanas han ordenado la detención de tres españoles. El mundo habla de coronavirus todavía. En Venezuela, los Estados Unidos lo están combinando con los conflictos y las tensiones que existen entre estas dos naciones, con el coronavirus y los conflictos políticos que existen. Perú permite retirar el 25% de fondos de pensiones por el COVID-19. Perú, el Congreso de Perú aprobó que los trabajadores peruanos puedan retirar hasta el 25% del dinero que tienen en las administradoras de fondos de pensiones, con un tope de 12.900 soles, son alrededor de 3.685 dólares, como parte de las medidas para afrontar la epidemia del coronavirus en el país. Seguimos. Al menos cuatro personas mueren en las últimas horas eh, con síntomas del COVID-19 en San Francisco de Macorís. Eso nos eso no, no sigue a nosotros colocándonos en como el municipio y la provincia que lleva la delantera en casos de muerte por este COVID-19, así que al menos dice, al menos cuatro personas han fallecido en las últimas horas en la ciudad, producto de haber sido diagnosticados con la pandemia del COVID-19 en el Hospital Regional San Vicente de Panamá. Lo que se sabe de la fuerza militar que Estados Unidos desplegó cerca de Venezuela, tras haber acusado a Maduro y miembros de su gobierno, de narcotráfico, eso pasa desapercibido porque el mundo hoy, el mundo hoy, no debe distraerse con otros asuntos más que buscarle una solución a esta situación que afecta el planeta Tierra. La salir los afiliados al SDS positivo a coronavirus serán atendidos en clínicas privadas sin pago en hospitalización. Seguimos. Coronavirus.